Vemos ¿Eh? Lo que está sucediendo con el COVID, el aumento que está pasando con el COVID, y hay personas que no le importa eso, no le importa, cree que eso es un disparate. Yo quiero decir sí, algo sobre eso. No Nosotros tenemos te una exclusiva ahora. Cuando termine, mira, tú sabes lo que pasa: es decir, escúchame, uh -huh. el foco de contaminación, este es Santo Domingo ahora, lo que nosotros teníamos, no. espérate, en Santiago. Santiago, o sea, va caminando por ahí. Uh -huh. Lo que nosotros teníamos al principio, nosotros fuimos la provincia que se desarrolló el virus, uh -huh. Por la inconsciente de, de, de muchos de nosotros. Pero cuando nosotros estábamos así, a nosotros no nos querían en ningún lado. No. Uh -huh. De San Francisco. Entonces, Mira lo que pasa, están Néstor. llenando eh, los sitios de aislamiento Mira okay, lo que pasa en de personas. Aquí mismo de, también están llenos casi. Van para eso. De personas de otro pueblo. No es que nos atraiga, porque nosotros somos humanitarios. No somos igual que las otras personas. No los, los franco macorizanos Pero tú te acuerdas en Castillo que a ti vas a quemar una ambulancia. Uh -huh. Que esto es con los otros Quiero que tomen eso en cuenta. ¿Qué pasa? Tal vez dicen que eh, el coronavirus algunas personas no tienen síntomas. No Asintomático. Asintomáticos, por ejemplo, jóvenes y cosas sí. así. Son la mayoría que no, no le que pasa. ¿Qué con, pasa con, con eso? ¿Qué pasa? Mira, cafecito, eh. Era, gracias, gracias ¿eh? a nuestro hermano Jorge. Wow. Este fin de semana. Qué bien. Espere, este fin de semana. Una copa que estuvo en San Francisco a... de Macorís. <risa> Jaraca Kiko. Vamos a ver si ay, ponemos el video. Ay, ay. Estuvo un fin de semana. Jaraca Kiko. Bobo. <risa> Bobo. Dije. Y armó un desorden y un tapón en, en esta calle. Miren, señores, eso tenemos imagen exclusiva. Grabando un video y miren cómo había... Súbalo, súbalo, súbalo. Una aglomeración de personas. Sí, pero eso no es nada. Están grabando su video Neto, ahí. Neto, pero tú no estás viendo la gente ahí, Neto. Danilo andaba en caravana. Pero, que, que, pero que, oh, Danilo andaba si Danilo en caravana. No hace, no. Si Danilo lo no hace... Si Danilo hizo no si mal y no eso, no eso está mal. Entonces, ¿tú no estás de acuerdo eso con no, eso? Eso no mal. Es eso muchacho también. Sí, no. va, ajá, claro, porque ellos, como no son personas vulnerables, pero sus familiares sí son vulnerables. Miren, miren ahí. Ahí ah, está. Pero, pero Jala, Jala, caquico Ese que canta... Y los popos son míos. Mío, mío. Me dan el dato... Eh, me dicen que fue Jaraca Kiko que armó grabando un video ese tumulto aquí en San Francisco. Yo veo gente con su mascarilla, uh -huh. Yo estoy viendo mucha gente con la mascarilla. Algunos. Yo veo uno. Mira Mira, mira, mira. Mira ese, sí, ve, Ve, ve no. mascarilla, ve, todo el mundo uh -huh. tiene mascarilla. Ay, ese, y ese, ¿no? ese de los lentes. Mira de los lentes, Néstor, y ese, y ella, mira, mira. Doña, Ma oye, señora mayor ahí. Mira. Ponme en un, una caravana, Danilo. ¿Eso es de eso No sé culpa, de quién es la culpa. Yo no, lo que siento no, no, no. que eso estuvo mal. Usted ahí. tiene que llamar a la autoridad de salud pública a usted. Hacer un llamado. Suélteme, rapero. Y suélteme. Yo no muchacha, he dicho que el estaba... rapero tiene no, la no, culpa. No, no, usted dijo Kiko, Haraka Kiko. Yo no. dije que Haraca Kiko hizo un video. Hizo un video y las personas llegaron. Y las personas llegaron ahí. Mí, digas, mira, así. Pero Neto, mira los niños, Neto. Entonces... Ni niños entonces, de el ministro de, de educación, educación pide ay la cara la cara que está acá entonces el ministro de educación pide que, mira mira muchachito mira pero mira muchachito mira, mira. el ministro de educación mira, pide. mira muchachita devuélvela, devuélvela para atrás mira qué niña esa niña no puede salirle para atrás ay, eh, mira ve que muchachito wow qué niño <risa> Más se me lo mandé por WhatsApp ese video. <risa> Entonces, ¿qué pasa? Ay, ay, ay, el y el mío, son eh, El ministro de Educación, Neto, hablando en serio, el ministro de Educación pidió que hubieran clase presencial, semipresencial. Un día sí, un día no. Dic. Entonces, ya que las redes sociales nos estamos quejando por eso, y yo no estoy de acuerdo, y esto. Creo que hay muchas cosas más que tú no, no puedes... No, es que ese es el problema, a... Neto, porque bueno, si está no una cosa tú no... mala, tú no puedes justificar lo que, no, que está mal, no, Neto. Porque no eso está mal. Pero tú tienes que coger otro ejemplo. Pero ¿no? ¿qué hay otro ejemplo? Si eso fue lo que pasó este tú fin de Tú tienes que... Oh, no, tú tienes que ayudar Mira, malo, pero míralo ¿verdad? ahí. No te gusta. pero yo. hablo de la discoteca ya. Eh, eh, de Remy, de no te gusta. Entonces, eh? porque tú pues, Pero que si no te gusta, amigo de eh, nosotros muchacho, está, muchacho, está oye, pidiendo ca oye, canciones, neto. Oye, el movimiento 56 que estaba ahí. Neto. ¿Cómo que se llama este muchacho? Que, no, que nosotros hablemos de eso, de eso, va, se va a pegar. Sí, pero que pero nos no que agradezca que, que, hay hay que apoyos, apoyos, de eso. no. apoyo. estamos dando apoyo, estamos hablando de eso. No, pero tú estás hablando más de que los No, estamos hablando de, de la de gente eso. irresponsable de ahí. Y de las autoridades que permitieron. Hay mucha gente con cédula. Pero, ajá. Las autoridades ah, permitieron eso, eh, Neto No, no, no, no. aquí nadie somos locos No, Neto, aquí cada quien tiene que cuidarse eso. Aquí cada quien tiene que cuidarse Ah, ah pero tú, tú eres amigo de gente de discoteca tienes, ¿Puedes que hablan los amigos de nosotros? Hay una ley, yo no puedo ir por encima de la ley Ah, no pues prohibida. tú me estás hablando lo mismo ¿Cuál es el mismo? ¿Están prohibidos? ¿Eso no está prohibido? ¿La aglomeración? ¿La aglomeración, la aglomeración no, está prohibida, Neto? No tuviera la policía ahí ¿La policía no, no hizo no, nada? No, está no está prohibido No, no, no, no, no, no no, gorros, no está supone. prohibido lo que está prohibido que llega la autoridad no, no no no la policía tiene orden de no de evitar pero la pues se dan igual entonces ah, pues, diciendo? No será. La atención la general atención general ayer estaban de vacaciones los policías porque eso se ve a un lejos Men, pero pues donde yo... Deja que esos muchachos se vean. es que no es los muchachos neto Ey, lo que ellos que ellos graben su video no está mal lo que está mal es que las autoridades permitan pero la aglomeración pero que Kiko no lo llamó a la Junta de Vecinos ni a nadie pero que, que pero que no es Jaraka Kiko es que ¿y quién, permitió... tú dices, tú quién? las fue? autoridades Neto. ah pero bueno, tú estás diciendo de principio lo que pasa es que te estoy diciendo que Jaraka Kiko grabó un video te estoy dando la información completa oye, oye, pues te estoy diciendo oye, oye, oye, todo el autor, porque además lo fue Jaraka Kiko y el otro muchacho yo, yo no sé como, ¿cómo se llama? ah que tú no sabes y, ah, pero, pero dile el nombre Jaraca Kiko pero dile el nombre tú no, no yo no te lo voy a decir Ah, porque apóyalo apóyalo quién es por bueno, apoyo <risa> ve ve no son un Pero que ¿Cómo que se aquí? llama para apoyarlo no, yo no sé yo no sé búcalo ahí tú eres tú la información yo urbana. quiero atención los muchachos que para que tú veas como yo lo apoyo los muchachos que salieron grabando con Jalaka Kiko, vengan a Telenorma hay programa mañana ¿Cómo Los muchachos que grabaron ahí para que no, ellos nos expliquen ya, ya, ya, ya, ya. ¿Eh? <risa> ve, ve ah Ve ya, cómo te lo puse ya, ahí. Ya, ya oyeron. Ah, no, no, no, no, no, no, atención. Un llamado a los jóvenes que grabaron el video con Jara Kiko. Tú dices que son uno de aquí, de San sí, Francisco. Sí, sí. Que, que gracias a ese video hubo esa aglomeración de personas ayer, que las autoridades no hizo nada. Okay. Espérense. le eh, llamando? Por favor, los jóvenes que vengan mañana aquí al, al programa y que den su explicación del por qué eh, se permitió esa aglomeración. Esa aglomeración. La gente. Y la autoridad no lo va a decir, no vamos a No, no, la, no la, la autoridad. La salud pública. Neto, pero que yo lo estoy pero diciendo, tú me estás... Escúchame, tú me estás saboteando, Tú Oye, neto. escúchame, mi amor. Mira, hello, buena. Hello. Neto, es Cristian, que te estoy viendo aquí, que ustedes lo hacen bien a ese programa. Gracias, gracias, hermano. Gracias, gracias, hermano. Vamos ahora, atención aquí, enfóqueme. Las autoridades Un solo Génesis Llama a las autoridades Sí Dale ahora Las autoridades No debieron permitir Esa aglomeración De personas En ese video Que se grabó Se graban las personas Que iban a grabar el video Punto No debió permitir Ese grupo de personas Aglomeradas Ahí Sabiendo la situación De la que está pasando oh, Ahora mismo Así es la No por ellos Así es Vuelvo y digo Ellos, decir, ellos no le dan mente Son jóvenes No le dan mente pero que son eh, las personas vulnerables que tal vez sean familia de ellos, como abuelo o niños. Que eso es lo que uno tiene que pensar. Y padre irresponsable, que ahí hay niños chiquitos también. También hay muchachos chiquitos ahí. Padre irresponsable, ¿eh? ¿Y el, aerodonero, el aerodonero se curó, Sí, se, curó, y se Invitemos se curó, a eh. los muchachos que vengan. Sí, sí ya. ¿Eh? ¿Eh? ¿El que estaba el Atención. <risa> para que después no diga que yo no apoyo gente. Me, me, eh, lo eh, estoy diciendo. Eh, para eh, que eh, después no diga que no apoyo gente. porque aquí eh, eh, me a mí. Pues, eh, Escríbame a mí que él se atreve a no escuchar No, No, yo teleno, no, yo sí, no, Entonces sí es verdad. Escríbame sí a mí es que a su conveniencia No, no, no No, cuando viene a lo... no tú sabes, a lo buena Buenas tardes, ¿cómo está Néstor? ¿Cómo está Néstor? ¿Todo bien, bien hermano amigo? mío? La, la indisciplina social arropó el país hace rato, hermano mío Date tranquilo, gente. Un saludo para Néstor ahí, Emanuel Emmanuel Emanuel Chan, <risa> mío, mío De la parte alta, eso que controlan, eh esos muchachos, Emanuel, es que mi hermano. No podemos estar de acuerdo sabiendo que nuestro que nuestra de que sí, personas es, mí lo que, que, que, no son gustó, que son vulnerables. Que fue porque un, Gente de, un, de esos barrios, urbano, señores. Flaco, a mí no me gusta. Tenemos que chico. evitar eso. Hay que evitar eso. Porque después se le va a hacer. Porque el gobierno ahora no le está dando mente porque quiere dejarle toda la, todo, todo la cuabaja. La quiere dejar para el próximo gobierno. Señores, la indisciplina, como dijo el caballero que llamó Emanuel. ¿Y quién pone la disciplina? La indisciplina. ¿Y ¿Quién pone la, la Nosotros, No, persona. no, no. ¿Quién no, no, no? ¿Quién Las pone en la disciplina? La autoridades. Ah, pues entonces. Las autoridades debieron. Debieron buscar la solución a eso, porque claro. No, como ya ellos se van. No, no, ¿Y no, no, la la papa, van. No, no. Y, los y la papás? Y son míos. Mío, mío. No. <risa> para que después y digo, atención <risa> flaco, para que me enfoquen aquí. Para que después no digan que yo estoy boicoteando a los muchachos que te grababan ese video. Atención, no. se va a limpiar. Pues, dale. No, limpiar no. La realidad. Dale, dale. <ríe> se dale. lió de. de. Eh. Dale, Entonces, no, después, no, dale, después piensan algo que, que es falso. Eh, algo que es falso. Yo no estoy en desacuerdo que ustedes graben en su video. Está bien, usted puede venir mañana aquí Araca, a explicar Araca, la Kiko. situación que pasó y todo. Atención, Tibigun. Lo que yo no estoy de acuerdo es que se permitiera esa eh, la aglomeración de personas ahí. ¿Por qué? Porque esas personas tienen abuelos, tiene, abuelo, tiene personas que tal vez sufren de. mayores, personas persona mayores. Personas que puedan sufrir de, de, de, de, de, de, de, de esa enfermedad. Entonces, uno tiene que ser responsable. Independientemente Mijer, de... que el... para uno quede bien con el pueblo, no, no, no. Uno tenemos que ser el... responsable. Es de... verdad. Así que ya ustedes saben. ¿Vale? Que manden el video cuando... No, yo vienen mañana para. Acá. Ellos vienen mañana. Él, él, él, él lo invitó. Yo lo invité. Él iban para... aquí a dar su explicación, ¿verdad? Va su punto de vista de cómo fue. Es que usted no puede... Ah, pues yo voy a matar gente, pues la gente mata, pues yo voy a matar. Digo yo. Es un decir. Dime a <risa> ¿Eh? sí, la gente, to, justificamos <risa> todo lo malo. <risa> Ah, pues el PRD me va a robar, entonces. ¿El PRD robó? ¡Ey, ey, ey! Te estoy preguntando. ¡Ey, ay, ay. Ay, qué pasó ahí? Ah, ¡Ahí, ah, ahí sí! ¡Ahí sí no, ¿verdad? ¿Qué pasó? Ah, ¡Ahí sí no! ¿verdad? ¡Claro! Porque queremos justificar... No, no, fuera, fuera de coro. Está mala. La... No. Y óyeme, claro, recuerda... A... No, porque no puedo apoyar Y oye, los... Y te voy a decir una cosa. No y te lo voy a decir en, en el aire. Te lo voy a decir. Recuerda que ya tú eres casi autoridad. Oye, este hombre, por eso que a mí la gente eh, En mi casa eh, no iba gente, eh, Y atención, ahora hay dos tres y cuatro, Atención señores no le hagan caso, Génesis eh, sí, No le hagan caso. Miren, miren cuando Ale, Yo no me estoy es cayendo es. muerto Cuando Ale Díaz Escúcheme Cuando Ale Díaz Acecha Cuando Ale Díaz no estaba en el ayuntamiento Mi hermano, Alex Díaz Ale decía cualquier cosa Hermano y Ale, y Ale podía tal vez fallar en algunas cosas Después que estaba en el ayuntamiento Ale no podía toser Si tosía ya estaba mal Prepárate, que la autoridades... Eso es parte del gobierno. Dios me libre a mí. Si en los comedores económicos, Aneto. En todos lados, yo no quiero nada que estén dando. Señores, ya el programa terminó. No, no mañana. Hasta mañana. Ah, vamos a esperar a los muchachos. Güey. ¿Cómo que se llaman? Tú sabes, tú no sabes. No, no, tú no sabes. No, no, yo te, te pregunto. No sé yo lo sé. Son. Yo, yo lo voy a llamar ahora. No, no, no. Yo, yo no a... sé cómo se llama. Pero dilo públicamente Neto. No, en no. Entonces, el, el video va a coger no, mucho no, views y tú, tú lo vas a mencionar el nombre. No vamos a mencionarte a Araca porque... Porque yo no conozco a los demás muchachos. El que te conviene. No, no, no. Que me conviene, no. Es. Yo no lo conozco. Dime tú el nombre. No, no, yo, yo tampoco lo conozco. ¡Ah! <risa> <risa> no. <risa>